Luz interior, me voy a tomar solo un minuto para relajar mi cuerpo y hacerme consciente de esa luz interior. Voy a visualizar cada uno de mis pensamientos, cada vez menos y más lentos, y voy llenando cada uno de ellos con luz. Dejo que aflore desde mi corazón el poder de la paz, el poder del amor. Así lleno mis pensamientos de compasión y de perdón, los lleno con paciencia y con tolerancia y vuelvo a estar en paz.